y nada menos que desde Santa Cruz de la Sierra, con un clima bastante agradable, le vamos a dar la cordial bienvenida a mi colega de trabajo, Maribel. Maribel, muchísimas otro gracias. Más, ¿no? Muchísimas gracias, Franco. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros televidentes que están pendientes a través de las pantallas de Canal Aviala. Este es tu programa Alegría de mi Corazón para todo el mundo y, y el país entero. Exactamente, a través de las redes sociales, a través de eh, los cables, ahí donde quiera que te encuentres viendo el programa y vamos agradeciendo a nuestros grandes amigos oficiadores que ponen la confianza en el programa Alegría de mi Corazón y por supuesto en el equipo de trabajo de Avia la televisión A todos los folcloristas que nos siguen y están pendientes del programa Alegría de mi Corazón gracias a ellos también que nosotros seguimos de pie continuando con todas las actividades, estamos cubriendo eh, las notas no, cubriendo todos los eventos folclóricos desde Santa Cruz para ellos te vamos a presentar hoy en el programa lo que es las actividades chaqueñas, la gran noche chaqueña que se llevó a cabo en Los Sausales, con grandes invitados, artistas y, por supuesto, también ballet invitado. Franco, también vamos a mostrar el gran concierto de Sabia Andina en Santa Cruz. Sí, la verdad es que estamos muy felices porque el canal Aviala de Televisión y el programa folclórico Alegría de mi Corazón estuvo presente. Exactamente, no podemos quedar indiferente y te comentamos, te, estuvimos presentes en lo que es en la festividad de la asociación de Trufi Arroyito y por supuesto ello también demuestra lo que es el folclore con devoción y fe a la Virgen de El Carmen. Exactamente, también estuvimos presentes en el gran aniversario de la fundación de los residentes tarijeños en Santa Cruz. Así de esta manera te damos la cordial bienvenida a un programa más de Alegría de mi Corazón. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos con esa bonita presentación de nuestros grandes amigos de la asociación de Trufi Arroyito. Ellos tuvieron sus actividades, su aniversario y para ello también con lo que es este recorrido folclórico donde estuvimos presentes y ellos con fe y devoción a la Virgen del Carmen. Muy bien, Franco. Entonces vamos con las imágenes. Amigos de alegría de mi corazón Nosotros con todas las actividades folclóricas Y para ello nos dirigimos A la asociación de Trufi Arroyito Hoy su tercer aniversario Y para ello Con una gran caravana folclórica Vamos a dar la cobertura al pasante 2018 Señor Silvio Llegó el gran día Sí, de verdad que llegó el gran día De verdad yo me siento muy feliz De este tercer aniversario del de Arroyito Así que eh, Les invito ¿no? a disfrutar Hoy Señor Silvio, ¿cuántas fraternidades lo acompañan? Lo acompañaron en recorrido. A, a más de 10 fraternidades, pequeñas danzas como 5 también me han acompañado. De verdad, yo les agradezco a ellos por acompañarme, ¿no? Y a todos con ustedes, como ustedes por, por lo menos acordarse de donde nosotros somos. Qué bueno, para acá su esposa también presente y seguramente ahí eh, con mucho nerviosismo y aparte de eso recibiendo a lo que son los invitados, ¿no? Primero primeramente saludar a los Fraternidades y uno a los cinco y desearles que me acompañen y, y, y gracias. Qu quizá eh, saludo para los fundadores que eh, con tres años ya de trayectoria como es la línea de Trufi y aparte de eso todo el componente. Son 114 socios son los componentes. Bueno, así de esta manera eh, ya para culminar esta entrevista, eh, ¿qué se viene, aparte de la asociación, eh, compartir con la fraternidad invitada seguramente? Sí, la verdad que eso es, eso es lo que uno, por lo menos al cumplir un año más de vida lo hacemos, ¿no? Compartir, disfrutar, que cada vez lo hacemos, ¿no? Y más que todo la fraternidad de Rojito va pues en beneficio a todos, la clientela aquí del Plan 3.000, de así que es... Ahí está la palabra de los pasantes 2018 de la Asociación de Trufis Arroyito, por supuesto, y siendo con una caravana folclórica y ahora su recepción para todos nuestros grandes amigos de alegría de mi corazón. nos vamos a este hermoso sector que es conociendo un poquito más sobre nuestra cultura y folclore en Bolivia. Para ello tenemos la participación de una nueva integrante que le vamos a dar la cordial bienvenida. Ella es Madeleine Moyo. Queridos amigos, compadres, comadres de todo el país, mi nombre es Madeleine Brigitte y en esta ocasión les voy a estar acompañando en este sector donde estaremos conociendo un poco más de nuestra cultura y nuestras danzas. Y en esta ocasión les voy a presentar un ritmo que de seguro nos, tan contagiante y alegre que de seguro nos ha hecho bailar más de una vez. Te vamos a estar presentando la danza de los Huititis. Huititis, danza autóctona de la zona Aymara, representan una danza propia del altiplano paseño. Su paso es acompañado por la música que nace de los pinquillos instrumentos que se ocupa desde la época de las lluvias. Desde todos santos hasta carnavales, su paso es ágil y hasta juguetón. A este personaje se lo define como un guerrero del sol. Lleva una careta con ojos saltones, cejas espesas y frente fruncida. Su rostro ruborizado y una gran sonrisa. Son elementos que hacen al personaje juguetón y con expresión de travieso. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Madeleine Brigitte y les invito a que sigan viendo Alegría de mi Corazón, que todavía hay mucho más. Continuamos con tu programa folclórico Alegría de mi corazón. Franco nos va a comentar algo, algo muy sorprendente que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz. Exactamente, Maribel, y para todos nuestros grandes amigos televidentes y para todos aquellos que se lo perdieron, estuvo la gran presentación, te comento Maribel y a todos nuestros grandes amigos, la presencia de Sabia Andina este grupo folclórico que siempre lleva lo que es el folclor a través de la música en diferentes partes del mundo. Para ello después de su gira por Europa y parte de Sudamérica, se hicieron presente acá en Santa Cruz de la Sierra y más propiamente en el Teatro René Moreno. La verdad es que cautivaron sus temas, a mucha gente ha conmovido y vamos a ver entonces las imágenes. Yo quisiera que tu amor El programa Alegría de mi Corazón está presente. Justamente estamos escuchando al público que pide nuevamente que regresen al escenario porque ha dado un gran un gran espectáculo. Sabia Andina, un ícono muy grande de Bolivia. En mis viento, en mi el corazón. En en mi el corazón. ¡Viva Bolivia! Bolivia! Así de esta manera, para todos nuestros grandes amigos que están ahí ya pegadito a su televisor, cordiales saludos a través de las redes sociales. No se olviden también, estamos a través de diferentes cables autorizados en los nueve departamentos y a través de Señal Abierta. Seguimos avanzando, Maribel. Muy, pero muy importante el dato que acaba de dar mi colega Franco, que estamos a nivel nacional y también por las redes sociales. Ahora vamos a contarle que estuvimos presentes nosotros en la ya. sede San Aurelio, ...junto a los hermanos residentes tarijeños en Santa Cruz. Ellos estaban cumpliendo 444 años. Hubo danza, presentaciones musicales, comidas ya. típicas, bebidas típicas... ...la verdad, muy pero muy hermoso lo que hemos vivido. Así te mostramos estas hermosas imágenes. ¿Cómo están amigos de Alegría de mi Corazón? Nos encontramos en la sede de Trabajadores San Aurelio... ...en un gran festejo de un aniversario de la Fundación... ...estamos con los amigos de los residentes tarijeños... ...esta vez voy a hablar con el Presidente... ...muy buenas noches y bueno... ...por favor, ante las cámaras de un programa folclórico a nivel nacional... ...muy agradecido, ustedes siempre están recorriendo... ...en los acontecimientos de todo lo que es el país... ...es una gran alegría que los medios de difusión este, difundan... ...las costumbres, tradiciones y culturas de todos los departamentos del país... Muy agradecido, nosotros en realidad estamos festejando los 444 años de fundación de Tarija, una gran alegría. Nosotros recién hace dos o tres años que estamos a, este, agasajando este acontecimiento tan importante que es para Tarija, así de que eh, un, un instante más, una hora más, va a haber esto, va a estar lleno, va a estar lleno, va a ser una gran alegría, va a haber conjuntos, va a haber reconocimiento, va a haber una fiesta muy hermosa, muy linda. Y usted ya está viendo las comiditas típicas de Tarija. Por allá tenemos también ya las masitas, ya van a llegar las artesanías y va a ver todo lo, es como vivir en Tarija. Señora del presidente de los de residentes tarijeños, eh, también nos puede faltar las danzas, como ya estábamos viendo también a la señora. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. También usted está preparada y vestida, el que es el traje típico de Tarija. Bueno, me preparé un poquito, no exactamente con la pollera, pero sí algo también típico. Algo representativo de Chapaca Muy bien, muchísimas gracias Bueno, para cerrar la entrevista ¿Algún mensaje que quisiera dar usted a los residentes tarijeños en Santa Cruz? Lo que quiero decirle, muchas felicidades a todos los residentes tarijeños Y también felicidades a los que les gustan las costumbres, tradiciones y culturas tarijeñas Vénganse a la sede de San Aurelio Aquí se van a divertir, van a pasar una feliz noche y Recordando todo lo que es tarija y recordando lo que es, somos los tarijeños en Santa Cruz de la Sierra el tono de voz, el timbre de voz, lo tiene clarito el señor Abel, que es presidente de los residentes tarijeños. Bueno, esto es Alegría de mi Corazón. Buenas noches, mi nombre es Raquel López. Eh, les invito a ver el programa Alegría de mi Corazón. Entonces nos encontramos con un residente tarijeño, el señor Jaime Salinas nos va a contar lo que es un poquito más de la historia de la fundación de los residentes tarijeños. Bueno, rápidamente, se fundó el 4 de julio de 1574 como Villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa. Eh, es el primer pueblo del Chaco que se funda, Tarija, ciudad capital del departamento. Entonces, el tarijeño tiene su origen español y también tiene el origen guaraní. Es eh, una identidad la cual eh, eh, identifica al tarijeño verdadero. Seguimos avanzando entonces en tu programa Alegría en mi Corazón. Franco, te voy a comentar que las filas de los folcloristas están a 100 por hora. Seguramente. En varios puntos de la ciudad de Santa Cruz están ensayando ya rumbo a la gran entrada en devoción a la Virgencita del Carmen que será este 28 de julio. Qué bueno, eh, así de esa manera ellos se van preparando y te comento Maribel y todos nuestros grandes amigos, los hermanos chaqueños no para también con sus actividades y para ello estuvieron la gran noche chaqueña acá en Santa Cruz de la Sierra, más propiamente en Los Sausales. Y por supuesto invitados desde, eh, desde la Argentina, también ballet invitado, así que la pasaron espectacular todo lo que fueron los hermanos chaqueños. Y nosotros también la pasamos espectacular porque también nosotros vivimos con el público, ¿no? vemos todo el espectáculo, así que vamos a ver esta nota. Y así de esta manera, alegría de mi corazón, por supuesto, gustando la cobertura a todas lo que es la actividad de folclórica. Para ello, nos dirigimos hasta el Plan 3000, más propiamente a unos pasos de lo que es la populosa rotonda del Plan 3000. Aquí, viendo el ensayo de Salaico Cochabamba, estamos con el director de esta fraternidad. Ya van los preparativos para lo que es la entrada de Virgen del Carmen. Sí, compadre, gracias por la cobertura al, al programa La Alaya Corazón. Sí, nos estamos preparando más que todo para la entrada del Carmen, que es ya el 28, el, el primer, la primera entrada es que es el 22 aquí ¿no? en Santa Cruz. Eh, Coméntenle a todos aquellos que quizá quieren formar parte y quieren bailar también lo que es la gran entrada. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde se puede dirigir? Y los horarios más que todo para lo que es el ensayo. Ya que todos aquí estamos ahorita ensayando, ya la, los días de ensayo, desde el día de lunes hemos empezado todos los días hasta la entrada que es del Virgen del Carmen. Aquí en el Plan 3000 de la Rotonda, al frente de la Virgen Milagrosa. Ya, eh, quizás algún número para que eh, coordinen el horario. Claro, el número de WhatsApp o número por teléfono es el 736-56-806. Aquí, así como él lo dice, ahí está el número. Le hacemos la invitación a aquellos jóvenes, a personas mayores que quieran formar parte de esta fraternidad. ...rumbo a la gran entrada como es Virgen del Carmen... ...para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. ¡Chicas! ¡Eso! Zapatitos, zapatitos, zapatito, zapatito con clase! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay, ay. ay. ¡Sala y cochabamba, señores! Eso sí. Eso sí. Eso sí. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sigan viendo el programa Alegría de Mi Corazón! Alegría de mi corazón, nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, en el parque urbano donde se realizan diferentes ensayos de diferentes fraternidades, ya rumbo a la gran entrada en devoción a la Virgencita del Carmen. Alegría de mi corazón, como siempre, dando la cobertura, y para ello nos encontramos con otra de las fraternidades que ya están en pleno ensayo rumbo a la entrada Virgen del Carmen, Pablo, eh... Ya se aproxima lo que es la gran entrada y el ensayo es constante. Claro que sí, bueno, nosotros somos la fraternidad de Tolga Santa Cruz, ya preparándonos para la gran entrada en honor a nuestra Virgencita del Carmen y dándole con mucha fuerza los ensayos. Qué bueno, comentanos, ¿cuántos son tu, los integrantes en ese momento? Bueno, nosotros vamos a entrar con unos promedios de 80, 90 personas ya. y van a, dejar, van a llegar diferentes bloques, tanto de Cochabamba como de Oruro también. Y por ahí también para todos nuestros grandes amigos eh, que están viendo, eh, ¿qué posibilidad hay para que eh, formen parte de la fraternidad? Bueno, claro, sí, la invitación está abierta a todas las personas que les gusta el Tinku, ya que el Tinku es una danza fuerte, aguerrida, y al mismo tiempo también una, una danza dinámica donde le va a gustar para que así puedan también... Mostrar la fe y la devoción a nuestra mamita del Carmen. Ángeles Caporales, eh, CBN, por supuesto, en este momento en pleno descanso. Coméntenos cómo van ya los preparativos en cuanto a los ensayos rumbo a la gran entrada Virgen del Carmen. Bueno, Ángeles Caporales, CBN, Bloque Santa Cruz, a full ensayo, ya a pocos a demostrar todo lo que es el ritmo de Caporal rumbo a la entrada folclórica Virgen del Carmen 2018. Qué bueno, eh, coméntenos con cuántos integrantes están... Eh, ya actualmente, y los que van a participar más que todo en la entrada de Virgen del Carmen. Eh, componemos como 100 bailarines entre bloques cholitas y bloque Macho, y también integrada nuestro bloque Machas Caporal también, ¿no? Qué bueno, eh, comentando también, ¿cuántos son ya los pasos? Eh, en mi bloque de los Machos nosotros practicamos 5 pasos y dos descansos son como 7 pasos, y bloque Las Cholitas tienen como 4 a 5 pasos igual, ¿no? Bueno, eh, ya seguramente hay todavía la posibilidad, las inscripciones, cómo pueden ser para todos aquellos que están viendo y quieren formar parte de Ángeles Caporales. Eh, claro que sí, invitamos a toda la juventud folclorista que quiera ser parte de esta familia, dirigirse aquí en el Parque Urbano Segundo Anillo y nos vas a encontrar pa, para hacer folclore, ¿no? Más que todo. Qué bueno, así de esa manera, con uno de los eh, integrantes, por supuesto, de Ángeles Caporales, para todos nuestros grandes amigos a esta hora de la noche. ¡Oh, Madrid! A mi corazón presente, diferentes actividades y para ello estamos con unas cantantes como es la música del Chaco Miria Guayar presente esta noche en Los Sauzales. Así es, gracias por la entrevista y bienvenidos a esta hermosa fiesta de Noche Chaqueña eh, Coméntenos eh, cuáles son los temas que va a, quizá con todos los que están acá presentes para disfrutar de la buena música que usted sabe hacer Los temas son todo lo de mi comentarte que trajimos cuatro grupos podríamos decir a víctor Tejerina eh, las la de la frontera miriam guayas y la novedad el ballet alma chaqueña de salta argentina eh, que bueno eso es lo importante eh, quizás para todos aquellos que eh, gusta su música como puede hacer para que lo tenga en material y bueno la disquería donde venden los discos originales Puedes conseguir el material de Miriam Guaya Y aparte de eso, ¿qué se viene acá para adelante? Y ya estoy con, grabando mi cuarto disco eh, Más o menos entre de dos a tres meses ya sale el nuevo disco Titula el disco, Señora Cantora Muy bien, muchas gracias Y por supuesto, para el, un mensaje para todos nuestros grandes hermanos Chaqueños que viven en otro departamento un mensaje que, que sigan fomentando el folclore, que el folclore nunca muera. A todos, a todos, desde niños, hay que enseñarles a los chicos que suene el folclore, que les guste el folclore, que guste y que fomenten lo nuestro, nunca lo ajeno. Y no te olvides de seguirnos a través de las redes sociales ahí en el Facebook, buscando había ya la televisión, Maribel. Bien, Franco, es un dato muy importante. También nos vamos entonces a nuestro sector, que siempre nosotros colocamos un video musical para toda nuestra gente a nivel nacional. Esta vez vamos a hablar de un gran artista, un ícono en el ámbito folclórico yeah. nacional, internacional. Él es Sabiandina Andina, con un tema clásico que dice ¿Por qué estás triste? Aquí está y disfrutemos. final con todas las actividades folclóricas desde santa cruz de la sierra maribel la verdad es que quisiéramos seguir mostrando todas las, las actividades que suceden en la ciudad de santa cruz pero tenemos un límite de tiempo así que vamos a saludar a nuestros amigos del alto a nuestros amigos de la paz a carlita que es eh, ex guía y reina de la sociedad maravilla del mundo en la paz también en Cochabamba voy a saludar al gran vocalista y encargado, a Nicolás Rosales del Grupo de Ozono. Muchísimas gracias por seguir este programa folclórico. También vaya el cordial saludo para nuestros grandes amigos y hermanos chaqueños residentes acá en Santa Cruz, también para eh, la familia Gastón en Yacuiba, vaya el cordial saludo también para nuestros grandes amigos que hace música, el grupo Anguirú, a, también a Tarija, y así de esta manera nosotros llegando a la parte final. Sin antes agradecer a las empresas que ponen la confianza en el programa Alegría de mi Corazón. Sin por supuesto, en el equipo de Avia Yala Televisión. Y a todos nuestros amigos folcloristas también, quienes hacen posible que nosotros sigamos con esas ganas de seguir difundiendo todo el folclor desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros amigos. Hasta un próximo programa. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda